Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver un metrónomo eh, que podemos colocar en el escritorio. Simplemente darle ya empieza a contar. Podemos cambiar los bits por minuto con esta flechita, arriba o abajo. Está sonando el sonido de una caja podemos cambiar aquí en la caja, en la llave de herramienta. Tenemos el snare disco click es como un kick, lo podemos mover a cualquier sitio del escritorio. Si lo quieres tienes que echar a los clásicos gachas de escritorio que lo han reciclado para Windows 11. Os dejaré el enlace que lleva a esta página en la descripción del vídeo, ustedes le dan a este enlace y comenzará la descarga. Doble clic porque es un archivo comprimido, directamente pueden ejecutar ya el programa de instalación haciendo doble clic sobre este ejecutable. Luego lo que es el metrónomo también hay que descargarlo aparte. También dejaré el enlace en la descripción del vídeo a la misma web, pero para que no lo tenga que buscar, hay que buscar el botón de download y con doble clic pues lo vuelven a lo pueden instalar. Perdón. En cuanto lo instalen ya os va a aparecer seguramente la pantalla para gestionar los gaches En el escritorio pulsa el botón derecho, mostrar más opciones, van a gaches aquí tiene la interfaz de control digamos de estos gadgets si le dan a descargar más gachas de línea le lleva a la página web que hemos visto simplemente seleccionando el que más quieran pues eh, aparece directamente en la pantalla doble clic para quitarlo creo que no lo he dicho antes es en la cruz o X podemos desinstalar desde aquí también la verdad es que tiene bastantes es muy apañado. Bueno, pues eso es todo. Espero que os sirva este gacha especial para músicos. Un saludo y buen día.